Acostumbrémonos porque el Zoom y la tecnología será donde vamos a vivir en el futuro con más frecuencia. Así que este es una gimnasia que hay que hacer cada vez que queremos intentar estas cosas y a mí que se me ocurre hacerlas. En realidad hace tiempo que dije que quería hacer algo de esto, ¿cómo comenzó esto? Hace más de dos semanas o tres me ocurrió cuando estaba el tema del coronavirus, hacer algún aspecto de comunicación en la página. En ese momento no existía este, un número representativo, lo pueden ver en coachinguruguay.com, el cuadro, y en ese momento no pasaba nada, pasaba nada más que un poquito en la zona de, de, de, de China y demás, y me pareció importante por lo menos tener la información. Y todo el proceso que hubo en las primeras semanas fueron conversaciones varias, de, desde los grupos sobre cómo era percibido lo que estaba pasando. Eh, las respuestas fueron varias, las la, la formas de observarlo fueron varias, no enfocarse, ignorarlo, no va a pasar nada, y, está, era, era, fue, fue todo un proceso, pero de repente de una semana a otra esto se duplicó, de 80.000 pasó a 160.000, eso ya no fue un tema menor. Latinoamérica se dio visitada por esto, y cuando se vio visitada por esto ocupó, terminó de ocupar todos los países, y el viernes ocupó Uruguay, que creo que fue uno de los últimos países al que llegó decíamos acá en Uruguay que por ahí podíamos estar liberados de eso, pero parece que, que, que, que no fue así. Y en ese momento dije, bueno, esto amerita por lo menos una conversación en la línea de lo que, este, de lo que, de lo que nosotros, este, o por lo menos desde la comunidad, eh, buscamos lograr. La pregunta, como siempre, es cómo están. Yo les voy a pedir que usemos el chat para poder este, comunicarnos, eh, por supuesto, levantar la mano y ver cómo si lo puedo manejar, estoy atento. Les voy a poner en cámara una, eh, a medida que van llegando, una, un cuadrito, que es una votación. Esta votación se completa, no es una votación rigurosa, es una votación simplemente que nos dé una orientación en los temas que podemos conversar. Cuando la terminan mandan y, y las personas que van llegando la van a ir viendo y la van a ir completando, así que en un rato vamos a ver qué resultados nos dan. Y también en una palabra, también pueden ver si los micrófonos están abiertos. ¿Cómo están? ¿Cómo están en una palabra? ¿Qué se les ocurre? ¿En una palabra? En una palabra, sí. José. Son dos. ¿Eh? Ahí nos pusiste, Gerardo, unos macaquitos del cómo estamos. Tenemos que interpretar qué quiere decir cada carita, ¿no? Bueno, quiere decir que esa es, esa es la tradicional, las caritas tradicionales de los estados de ánimo. Pero es solamente para la primera pregunta que siempre nos hacemos cuando entramos en una actividad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llegamos? Y sobre todo en este momento, ¿cómo, cómo nos sentimos? Algunas ya aparecen. Feliz, dice Jorge Molina, esperanzada, dice Pau. Este, eh, yo diría inquieto, diría este, asombro y fe. Eh, gracias Rosa. Y así van, vamos sumando un poco para ver enfocada. Está muy bien, ojo Carmen, que durante estas semanas yo escuché muchas veces, en lo que te enfocas se expandes, así que ignora lo que está pasando en el mundo, ignora el coronavirus porque si no se va a expandir. Es como que como que no hay que enfocarse para que el problema no crezca. No coincido con eso, pero lo comento, porque fue una de las tantas cosas que escuché. Es, acá hay libertad de opinión. Pero esto no es un webinar, no es una conferencia, yo no me considero que sé nada de esto, sino que simplemente tengo una preocupación que quiero compartir, y mi preocupación se va a centrar en qué podemos hacer todos juntos para eh, tomar una posición más concreta, más activa como profesionales del coaching, y cómo podemos eventualmente priorizar si hay algún mensaje, si hay alguna forma de comunicar y si hay alguna acción conjunta y qué acciones nosotros podemos hacer. Este es el punto de partida de la reflexión. Y sobre todo, la idea sería ver si podemos escuchar aquello que no escuchamos en la web. Porque estamos escuchando los consejos repetidos por 10, estamos escuchando eh, todos los mensajes repetidos por 10. O sea, eh, yo creo que eh, por cada mensaje que pidió que nos laváramos las manos, ya nos quedarían manos para lavar y creo que es un aspecto importantísimo, no estoy negando ningún aspecto, pero me parece que de alguna forma los coches quizás podamos dar una mirada que ayude a eso y que también presente algunas cosas que no, no, no se están diciendo o que podríamos hacer o decir, y cómo intervenir. Esa era toda la idea eh, de esto. Entonces el viernes se me ocurrió lanzar esta, esta, esta posibilidad, que no podía ser el viernes, voy a sobre la hora, el fin de semana no lo quise hacer, y lo hicimos para el lunes, y en el medio aparecieron varias este, propuestas de conversación que me parecen muy ricas y que han sido muy útiles, entonces llegamos hoy al lunes a la situación en que por lo menos acá en el sur los gobiernos terminaron de definir su situación de, quedar, de quedarse en casa, de todas las limitaciones, hemos pasado este fin de semana, como muchos ya vieron y comentaron, en la gran casa de, de, de compras para, para poder este, eh, paliar este, lo que se viene, y yo no sé si lo que se viene es lo que se viene o no, lo que sí sé, es lo que está. Y lo que está, frente a eso, me encantaría que todos pudiéramos aportar. Les voy a contar las, las cosas que ya se aportaron. Les voy a contar algunas preguntas que, que, que, que nos podemos hacer y que pueden facilitar las conversaciones que podemos tener los coaches. En fin, lo que pueda más o menos articular en ese sentido, es lo que vamos a compartir. Este, eh, bueno, enfocada en lo que puedo hacer. Sí, yo creo que ese es el tema, de ver en lo que podemos hacer. Y me, y me da la impresión de que de que, no, fuiste clara. Lo que, lo que digo es que de todo esto, yo lo que voy a hacer, este, dado que hubo mucha, mucha, muchas opiniones muy interesantes y algunas preguntas muy interesantes, es editar un documento que después lo vamos a compartir como resultado de estas tres cosas que yo decía antes. ¿Cómo vemos el tema? ¿Cuáles son los temas que parecen importantes? ¿Y cuáles son las preguntas que nos podemos hacer? ¿Y cuáles son las acciones que se nos ocurren que salgan de acá? Como punto de partida a esto, a esto que estamos teniendo lograr Preguntas hasta acá, porque quizá voy muy, muy disperso y acelerado. Todo el mundo tiene manejo de micrófono, yo no lo cerré, así que cada uno puede eh, abrirlo o, o, o acceder. No sé, a lo mejor, Gerardo, podríamos un poquito cada quien ver cómo están sus situaciones y de ahí que empieza a surgir la conversación. Aquí estamos Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar. O sea, lo que también me pasa es que veo que, la, que no hablamos. En los grupos nadie se manifiesta o solamente escuchan, o sea, se comparte el humor y no se comparten otras cosas. Me parece que es, esta es la oportunidad de hablar, así que quien quiera este, eh, hacer alguna algún, algún primer comentario, bienvenido. Bueno, hola, yo soy Gianfranco. Perdónenme que llegué un poquito tarde. Um, y lo, lo que quería compartir, lo que a mí me. Ok, le doy vuelta a, a mí mi, el comentario que, que, que quería hacer. Lo que yo estoy experimentando ahora, yo tengo familia en Italia, sigo mucho los medios en Italia que son. Uh, están haciendo un pánico enorme. En comparación con otros países, sigo también los medios de Alemania, porque estuve viviendo bastante tiempo en Alemania, el pánico que se está haciendo en Italia es extremo. Y uh, lo que me estoy dando cuenta personalmente es que me está afectando a mi nivel anímico mucho. Uh, y es interesante, yo me doy cuenta de eso porque mi hija, que duerme, que duerme en la cama conmigo y mi esposa, duerme muy mal. Y es porque yo duermo mal, porque mi esposa, mi esposa probablemente duerme mal también porque yo duermo mal. Y me, me, me despierto por la mañana y la primera cosa que pienso es, es el coronavirus. Y que en realidad nosotros, uruguayos, hasta hace tres días, ni nos tenía por qué interesar. No. Por eso digo, la vida entonces, cambió en, en, en un día, de un día para el otro, Exactamente. países, muy fuertes. Y, y entonces les cuento yo lo que yo hice para dar una ayuda a mis amigos italianos, a mi familia en Italia, mi hermana que está ahí. Um, yo empecé hace unos cuatro días, el segundo día después de que ellos tuvieron el, el cubrefuego cubre completo, donde no podían salir más empecé, a, um, empecé a, hacer, a mandarle unos mensajes y decirle, muchachos, sigan lo que dice el gobierno, lávense las manos, no tengan control, no tengan um, reuniones con mucha gente, contrólense si están enfermos, bla, bla, bla, todo perfecto, hagan eso. Pero tengan control de la cabeza, porque los pensamientos que nos están... Uh, uh, inyectando todos los días y a todas las horas en nuestra cabeza nos no nos está haciendo bien y no nos va a hacer bien ni desde un punto de vista puramente anímico ni al efecto que tiene a través de las emociones que vayamos acumulando, el cortisol y, el, y la adrenalina que estamos acumulando con el miedo, con esto y con el otro, no nos va a hacer bien a, nuestra, a nuestro sistema inmunitario tampoco. Y entonces lo que yo hice fue hacer hacer estos mensajes y darle cada día un ejercicio distinto. Y el primer ejercicio que yo le di es, ¿y si fuera bueno este este coronavirus? ¿Qué es? ¿Qué tenemos de positivo un reframing tradicional? ¿Qué es positivo en esta situación que tienen un cubrefuego completo en el que pueden salir? ¿Qué hay de bueno? Está bueno y, como. Sí. Y, y tuve un poquito de reacción y tuve un poquito de reacción positiva también. Creo que la palabra clave, una de las palabras claves para empezar a hablar es el tema de la pérdida de control. Creo que esta situación nos pone en esa pérdida de control que puede tener que ver con el miedo, con la ansiedad, con, con una cantidad de pensamientos. Y es la primera que de alguna forma hay que. Eh, debemos tener conciencia, cómo controlar la situación. Digo esto porque este, este es una, una, un webinar abierto al público, porque por supuesto está en Facebook, pero básicamente eh, con participantes coaches que pueden de alguna forma, así como vos aportaste lo tuyo y algunas de esas preguntas, después las comparto porque también surgieron eh, por otro lado, este, son las que nosotros podemos proponer, hacer y hablar con la gente. Entonces, una de las cosas es cómo... Eh, Podemos transmitir o, o, o tomar conciencia que tomar el control eh, y, y de alguna forma significa también no pensar o estar indiferente frente a la realidad, ¿no? porque también hay, hay una forma de evadirse: no tomar conciencia y indi este, no, ser indiferente a la, situ a la situación. <coughs> Perdón, eso no sé qué es, pero no se va a suponer nada. Este, la situación que tiene que ver con, eh, con, con los pensamientos, ¿no? Lo veo de afuera y digo, a mí no me va a pasar. Y porque yo soy diferente, además yo soy coach y a los coaches todos nos agarran. No sé, cualquiera de esos pensamientos uno puede llegar a creer en la posibilidad de defender sobre la posibilidad de tener una, una un estado este, y, eh, así de, de preocupación. Eh, coincido, creo que acá se dijo. O creo que es básico, es el manejo del de estado de alarmista. Vivimos en un estado de alarmista. Entonces, una cosa es informar, estar al tanto, y otra cosa es el, la, la alarma, ¿no? Y otra cosa es la, la, la, la negación, o sea, no pasa nada. Son ocho casos, 10 casos, no pasa nada. Yo creo que no pasa nada, pero sí pasa, porque con pasó en otros lados, no sabemos si no puede pasar. Si no hubiera pasado nada, dijimos, bueno... No pasa nada, pero de cuatro que habrían sido el primer día que presionan a un lado, esto se expandió en forma realmente con números muy grandes. De, en algún punto lo pueden llegar a encontrar el cuadro en, en, en, en, en, en la web actualizado hasta el momento. Yo lo iba a abrir ahora y no lo voy a abrir. Entonces, una de esas cosas es el tema del control, el mensaje positivo, como decís vos, ¿no? Eh, y, y, y digamos. La, la otra cosa, no sé sigo con la idea de Rosa alguien más que quiera compartir Muchas gracias Gerardo, yo primero quiero agradecerte esta iniciativa que me parece muy valiosa y también a todos los compañeros que están aquí la gente que nos está escuchando porque yo estaba preparando ahora un, una invitación porque estamos en un umbral en una época inédita algo que nunca habíamos vivido se escucha ruido, ¿verdad? Sí, ahora, ahora, lo, lo voy a, ahora lo voy a manejar. Ah, gracias. Dime. Eh, nunca habíamos tenido en la humanidad este nivel de, de conciencia colectivo, dadas las redes y dado que nos está ocurriendo algo a todos como planeta. Entonces yo creo que es una gran oportunidad de aprendizaje. Y como tal, como un aprendizaje, pues son cosas que no sabemos. Habíamos tenido mucha teoría del mundo buca, vulnerable, incierto, complejo, ambiguo. Tenemos muchos libros, muchos, muchas experiencias, a lo mejor muchos de nosotros, pero este es una, algo nuevo para todos, porque aquí se acabó nuestra capacidad humana, tal vez. Estamos ante un desconocido total que nos tiene totalmente confiando en lo más profundo de nuestras creencias para poder navegar esta ola que se ve muy grande y que nadie la esperábamos de ese tamaño. Yo quiero invitarlos a los coaches primero. Eh, voy a tener también un webinar porque yo tengo una propuesta de coaching colectivo desde hace 10 años. Y esta propuesta cuando yo la saqué, pues la gente me decía, ¿y para qué? ¿y cómo que algo juntos? Y, y era un poco difícil ponerlo en acción porque ciertamente no teníamos un propósito juntos, algo compartido, una misma visión. Y hoy hay una cosa muy hermosa en el mundo. Estamos tan preocupados. Yo creo que nos han llegado muchos mails, chats, whatsapp, todo el tiempo, porque es algo que nos preocupa y queremos ocuparnos. Entonces yo, yo quiero hoy invitarlos, a, a, no en este momento, pero sí el viernes, que voy a tener esta reunión, para compartirles lo que son las células de aprendizaje y que cada uno de nosotros tenga grupos y podamos sostener los procesos emocionales, espirituales, Cognitivos incluso que nos están pasando juntos. En, en México en lo particular, que es donde yo vivo, hay un nivel de negación muy terrible. Aquí toda la gente, hasta ayer, hasta hoy, es, es festivo, pero tú ves los lugares públicos están inundados, el, el aeropuerto está llegando gente de todas partes, de China, de Europa, y no porque yo no quiera que lleguen, al contrario, pero no hay ni, ningún tipo de control. Um, y, y la propuesta es que no va a pasar nada de algunas autoridades, entonces, um, insisto, creo que es una muy buena oportunidad para sentarnos, aprender, a reflexionar qué vamos a hacer desde nuestra participación individual, desde nuestro compromiso, desde nuestro estar juntos y, y esta oportunidad que tenemos única, yo creo, esperemos, de tener una visión compartida, de poder estar todos unidos con un mismo propósito, con un mismo fin, que es salvar nuestra vida, salvar nuestra humanidad y que se, se sane la mayor eh, gente posible. Entonces, eh, yo creo que estamos capacitados, para esto hemos trabajado durante muchos años y hoy creo que estar al servicio, y me encanta que acabo de ver a Ari, hermosa, bienvenida, qué gusto, <risa> eh, porque también... Tenemos mucho nosotros de conocernos, entonces en este momento estar unidos, generar una emoción, una, un, espi, un estado emocional colectivo, pero sobre todo un espíritu de unión y de fortaleza, porque el virus es un enemigo, el virus es un quiebre, un quebranto espiritual, un quiebre colectivo. Y, y yo creo que este es el momento de estar juntos, en, en sostener a otros, pero también en meternos en una dimensión en la que a lo mejor no hemos estado, una dimensión en la que todavía tenemos muy pocas distinciones y no sabemos actuar. Pero es momento de entrar a otro nivel de evolución de la conciencia colectiva, del espíritu más grande. Entonces yo hoy los quiero invitar a, a irnos a esa conversación que, que urge en el mundo. Donde sí... esa, es la, esa es la conversación que queremos tener, iniciar acá y ponernos de acuerdo. Exactamente eso, un poco la idea es... El desafío de, de, de hoy tiene que ver, me encantó lo que dijiste, hace años venimos aprendiendo para ciertas cosas que en la teoría son muy lindas, a pensando que el mundo de es lo mismo que pasa en el mundo que yo vivo desde hace muchísimos años, o sea que nada ha cambiado, solamente que le ponemos nombre distinto, en distinta oportunidad, pero que hoy nos enfrenta con que realmente hay una situación que es mucho más fuerte que lo que está pasando, que lo que podría pasar, ¿no? como los, como los, que los motivadores. Hay una de las preguntas que recibí que tenían que ver con la economía, con el miedo, con la emocionalidad, etc. Aparece algo que nos conmueve este, por encima. Y esta es la oportunidad de, de por lo menos ver en qué medida los coaches podemos coordinar acciones en forma conjunta, y esta es una de las preguntas del cuestionario, de los que van llegando, así que van llegando algunos más, que de alguna forma nos permita algo más efectivo. Porque dentro de todos los comentarios que, que han llegado, y de todas las preguntas que me han hecho, hay distintos temas, algunos que tienen que ver, por supuesto, el que más domina es cómo manejar el miedo, cómo comunicar con el miedo, cómo generar esperanza, qué cosas podemos hacer. La segunda, obviamente, es cómo podemos tomar acciones concretas y la tercera es cómo podemos trabajar juntos para que el coaching tome una fuerza diferente. Y la comunidad de Latinoamérica hoy, hace 13 años que viene proponiendo esa posibilidad de trabajar en conjunto, pero no solamente los coaches, sino las mismas organizaciones, o sea, hacer algo coordinado por encima de los objetivos de las organizaciones, por encima de la certificación, por encima de la calidad de los coaches, hay temas en común que deberíamos poder coordinar. O sea, si, si, el, si los distintos países, si las distintas fuerzas de los países pueden coordinar acciones, más o menos, los coaches, ¿cómo no vamos a poder coordinar un mensaje, una, una, un, un plan de acción, un algo para bajar en forma coherente, donde no cada uno tira no cosas sueltas. Todo vale, ¿eh? todo esfuerzo vale, y me encanta lo que vos propones, y me encantaría que pudiéramos concentrar el esfuerzo de todos los contactos para que cada una de las acciones que cada uno propone, las podamos trabajar en conjunto, ¿entiendes? Así que estamos en, esa mismo, en ese mismo barco, y la propuesta de hoy, y me gustaría escuchar a algunas personas más, es cómo les resuena esto, cómo, cómo se sienten con respecto al tema, y en qué medida creen que nos podemos alinear todos para que cada uno ponga su su aporte en la construcción de una acción común, por ejemplo, la, la, la, la, lo que vos recién proponías, eh, por ejemplo, bueno, una cantidad de, de cosas que han aparecido que ahora voy a compartir, a eso me refiero que me gustaría enfocar. Y la idea es que no hable yo, sino que hablen más, más personas con respecto a cómo se va ganando la conversación. ¿Me entiendes? Puedo pedir la palabra, Gerardo. ¿Quién? Mariana. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación Disculpa que entré tarde, pero no estaba entrando por el link, sino por otro lado, pero ya, ya vi. Daniel Taropio por ahí escribió en el chat que tampoco podía entrar y le envié el link. Este, gracias por crear este espacio y, y bueno, gracias por, por lo que traes, Rosa. Bueno, cuenta conmigo, te acompaño el viernes, ¿no? Sí. Y yo quería comentarles que yo siento que nosotros, como, como quiero agarrarme lo último que acabas de decir, ¿qué hacemos juntos, no? Y quiero comentar, por ejemplo, yo pasa mañana tengo un webinar con, con la gente de CISE, la semana que viene con ACOP, he visto que varios están haciendo, estamos haciendo webinars, y eso me parece bien, pero yo creo que es el momento de jugarnos un juego más grande si vamos como colectivo, ¿no? Eh, ese es mi sueño. Y, y, y quiero agarrarme también incluso de la experiencia que vivimos recientemente en Chile, donde de una manera absolutamente caórdica, cualquier parecido con la realidad ahorita, nosotros logramos ponernos de acuerdo una comunidad gigantesca de coaches para hacer conversaciones de encuentro a lo largo y ancho de toda la geografía de Chile. Pudimos crear una metodología muy sencillita, replicada muy sencilla y pudimos atender a, mont a montones de personas a través de lo que fue Ando por Chile. Entonces yo te iba escuchando ahorita incluso con las preguntas que tú estás hablando del cuestionario ¿Y qué tal si nosotros como coaches, por lo menos los que estamos aquí, algunos de los que tenemos, creamos algo muy sencillo de cómo hacer una suerte de apoyo en este minuto en lo que podamos, ¿okay? Yo siento que hay algunas cosas clave que nos están pasando aquí. Yo no me pondría a dar recomendaciones, de lávese las manos, póngase mascarilla ni nada, porque de eso está inundado. Y yo creo que es el momento, o sea, lo que no nos podríamos perdonar es no aprender. Okay. Yo creo que esto va a pasar en dos, tres, cuatro, cinco, seis meses esto se va a acabar como pandemia. El tema es prepararnos y que esto sea una oportunidad, no para quedarnos en la casa leyendo, viendo películas y después volver a una normalidad que no va a volver, sino cuál es la nueva normalidad que surge, ¿no? Y yo, yo ahí creo que si nosotros pudiéramos rápidamente hacer algún productico masivo. ¿Okay? que pongamos a la gente a salir de tanto hacer, porque todo el mundo está en el hacer, lávate las manos, etcétera, pero también poner la mirada en el ser, ¿okay? ¿hacia dónde nos está llamando todo esto? Yo entré un poquito tarde, pero creo que la persona que estaba hablando antes de Rosa, estaba hablando como de las oportunidades y lo que nos está poniendo a mirar este tema del corona, ¿no? entonces, no sé, es una idea que se me ocurre, Gerardo, y estoy imaginándome algo, Tipo que podamos replicar desde acá y cada uno poder hacer, pero que sea un movimiento que salga de todos. Y eh, estoy disponible para, para ser parte de ese diseño, etc. Esa es la idea. Y, y lo que dijiste recién, o lo que dijiste al principio, es que es así. De, de, de todas las tribus se están moviendo para hacer algo. Y me encanta que todas las tribus se muevan para hacer algo, pero me parece... Que, eh, que se entiende mi mensaje, mi objetivo, que lo he conversado y lo he expandido y lo he dicho, es qué punto en común debe constituirse para que todas las tribus podamos tener esto que vos decís. No solamente una metodología, algún, algunos pasos en común, algunas formas, algunas coincidencias. Me parece que podemos tener eso. Eh, cuando vos hablabas de lo de Chile, el antecedente anterior de esto fue cuando los coaches nos unimos a hacer coaches humanitarios para atender una crisis que en su momento Chile atendió con su situación del terremoto y después la atendimos con la situación de Venezuela, coordinando coches de todos los países para tener una, un apoyo puntual a una situación puntual. Hoy me parece que están las, las comunicaciones mucho más efectivas para que de repente, en un nivel superior, asociaciones, eh, organizaciones, las que mencionaste, la comunidad, que es esa propuesta de estar por, por, por como, como al servicio de esto, no no... no no tenemos membresía, no, no cobramos por membresía, no, no, en este momento no establecemos certificación, sino que somos una coordinación de servicios, eh, pudiéramos eh, hacer algo más orgánico. Me parece, sé que lo mío es ambicioso, pero me parece que se puede. Y cuando vos decís algo sencillo y concreto, eh, podemos seguir trabajando para la próxima, en base a una cantidad de preguntas que han aparecido acá, que se pueden utilizar para trabajar con la gente y una metodología sencilla, eh, operar operar en forma efectiva. Cuando, cuando esto se puso más o menos intenso la semana pasada y el, todavía le otorgábamos el poder de, de, de, de no tomar conciencia, uno podía decir que era un gran negocio para los medios que podían de alguna forma, generado por un gran negocio para los medios que podían difundir, generado para los productores de papel higiénico que podían vender, para los jaboneros que vendían jabón y para los coches que vendían talleres de estrés. Parecería ser que toda la movida apuntaba a, a eso. Bueno, hoy es una realidad diferente. Creo que es un paso superior a que pudiéramos eh, coordinar eso que vos decís. Y ese sería mi objetivo. De hecho, cuando, cuando empecé a ver todo lo que había, dije, bueno, nosotros tenemos un calendario. Ese calendario yo invito a la gente que me diga, mira, nuestra actividad está, unificamos todo en un calendario. Porque hoy sé que había un montón de eventos, hoy no quiero demorar mucho, porque también empiezo un diplomado. Respeto a todos los que hacen distintas cosas, pero de alguna forma, este, poder con, confluir en, en, en concentrar, por ejemplo, los eventos, y que desde una, desde una organización independiente, como es esto, que no es afiliada por nada, sino todos en común, podamos eh, articular esta idea de, eh, de que la gente se informe, se ordene, se sepa qué hay, y sobre todo cuando decís vos, ¿no? este, eh, la, la, los dos eventos que comentaste, eh, eh, me parece que podríamos ganar todos ese aprendizaje. Así que en esa línea eh, me parece que estamos. Y... Sí, perdóname si te complemento, incluso escuchándote se me ocurrió que utilizando la misma metodología de la conversación de encuentro, que fue tan efectiva, incluso hicimos algunas virtuales, pero enfocada a las preguntas que tú estabas haciendo hace rato, ¿no? Este, quizá poner, mira, como yo le digo a todo el mundo, yo no puedo evitar contagiarme, o sea, yo ahorita incluso que veo lo que está pasando, yo hace rato tuve una conversación con una persona que está perfectamente bien, como puedes estar tú, y me dijo que se hizo el test y salió positivo y tiene cero síntomas. Yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo evitar contagiarme. Lo que sí está en mi poder es cómo me mantengo en esto serena, cómo me preparo para vivir esto de la mejor manera posible. Entonces, quizá apoyar a la gente a gestionar ese miedo que tú decías antes y ponerlos a conversar sobre qué es lo que sí en este momento está en mi círculo de influencia, etc. Entonces, nada, me, me, me encanta lo que te voy escuchando porque se me van disparando las neuronas de cómo podríamos hacer algo. Pero ya no hablo más para que hablen otros. Bueno, pero vamos en la buena línea. Si nos llevamos de esto a algo que, que apunte a, a potenciar lo que hace él a lo que haces vos, lo que, lo, que hace, lo que va a hacer las asociaciones en distintos lugares, lo que, lo que todos están haciendo, va a ser mucho mejor que pensar que superponer. ¿no? Porque yo hoy justamente lo que no quería es hablar de, lo que, ya, de lo, que ya, lo que ya todos saben. Esto no es para decir qué es lo que hay que hacer en el hacer, porque ya lo sabemos. El tema es eso que sigue. Este, y, esa, y esa idea, por ejemplo, yo no, no, no, no, no llegué a completar mucho lo que quería, pero de repente cuando hablaste de preguntas, tomé algunas que me llegaron y que fueron aportes de... de de, de, de cómo empezar conversaciones o cómo trabajar eventualmente con las, con las, este, con las personas, pero esto es, porque conozco los, los talleres que vos mencionás que se hicieron, porque es un tema que se vino hablando hace tiempo, no este, hace, unos, hace unos meses atrás. Eh, y de repente yo dije, bueno, a ver qué preguntas podían eh, generar una, una, una conversación o una inquietud. ¿No? Este, y de todas estas, más las que siguen, me parece que hay como una especie de base de, de, de protocolo, porque me encanta la palabra protocolo, que los coches podríamos crear por lo menos de mínima para poder este, eh, ser eh, efectivos y, y útiles en, en, en lo que realmente podemos hacer. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa estar en la casa? Es decir, tener conversaciones que les permitan situarse en lo que les pasa, lo que les siente, lo que pueden hacer y lo que piensan. Eh, y de alguna forma, bueno, de repente, hablar sobre el control, este, qué pasa con el manejo de estar en el tiempo en la casa... abre esto? Alguien lo comentó al principio. ¿Cuál es el cambio que se presenta? Este, ¿Qué me permite reflexionar sobre lo que viví hasta hoy? ¿Lo que me hacía feliz? Si mi vida, estas ya son preguntas, digamos, más específicas, hacer un balance entre lo que hice y lo que puedo hacer. Este, y básicamente es, eh, ¿qué podemos crear? ¿Qué podemos crear juntos para hacer un todo? Me encantó esa pregunta y es como una base, ¿no? Para decir, bueno, hagamos un, un, eh, esa metodología que vos comentaste, Mac, más la que utilizamos alguna otra vez, algunas piezas que podríamos consensuar, donde se ponga el ser en cuanto a la ontología, la maestría de poder comunicarse efectivamente en este momento, las competencias para poder hacer alguna alguna este, eh, clara comunicación y llamado a la acción se entiende a dónde a dónde a dónde va no sé si qué opinan si es que hay alguna eh, opinión eh, o alguna idea al respecto mucho con esto, si, me... si alguien más quiere hablar porque luego acaparó palabras pero sí me encantaría sí. que María que Rita está que, levantando... Que, le hable, María no Rita... abren y cierran los María micrófonos ustedes secreto. María Rita está queriendo abrir el mute, el micrófono. Pero María Rita lo puede abrir porque yo no se lo cerré a nadie. Hola Gerardo, de paso te saludo. ¿Quién es? Ah, Rita, Andrea, sí. Andrea Fernández, mi amor. Ah, mira vos, ¿cómo estás? Feliz de acá de escucharlo. Ahí abrió el micrófono María Rita. Besos, abrazos a todos. ¿Qué tal? Bueno, te cuento. Yo también junto con otro grupo de, de colegas desde la Global Coaching Federation, estuvimos trabajando, por ahí sirve el aporte, porque estuvimos preguntándonos, ¿no? ¿Qué, qué nos podía dejar de, de bueno este momento? ¿Y qué pasaba cuando volvíamos después a la, a la transparencia, a una nueva transparencia, con qué elementos, desde qué lugar? Y que lo podíamos trabajar ahora, ¿no? Donde hay tanto tiempo para pensar, tanto tiempo para resignificar, sobre todo con las personas que están en espacios muy vulnerables y, y se sienten así. Entonces se nos ocurrió la educación, no educación, sino trabajar la convivencia. Ahora que vemos a la gente que, que está hablando desde los o cantando desde los balcones, que está poniéndose de acuerdo a través de las redes para aplaudir a los médicos, ¿Cómo sería trabajar en haciendo gimnasia por los balcones, hay cosas muy, muy increíbles. Sí, muy increíbles, digo, y, y son esos mismos vecinos que tal vez eh, en, en la cotidianeidad no se encuentran, no se encuentran nunca, ¿no? Y entonces empezás a ver un montón de paradojas, porque ¿qué es lo que te pasa en un momento como este, que estamos todos conectados, hiperconectados, este... Y, y lejos de los otros, y en estos momentos, ¿dónde está tocando la fibra íntima? Más allá del miedo, ¿no? Creo que la pausa esta nos está ayudando a todos a, a volver a generar espacios de abrazos, o sea, no, nos estamos necesitando encontrar eh, desde, desde un lugar diferente, hacernos tiempo, primero para nosotros, porque... ¿Qué, ¿Qué le pasa a alguien a quien 14 días en su casa lo lleva a una depresión? Este que cualquier cosa dice, no, se deprimió porque tenía que estar eh, en su casa, probablemente esté bastante alejado de sí mismo, ¿y qué le pasa con el encuentro con el otro? Cuando de verdad se puede encontrar, como para que lo que aprendamos durante este tiempo nos sirva después para un cambio de, de hábitos, ¿no? esta cuestión de empezar a saludarnos a distancia, que es lo que hacemos todo el día con el celu, buen día, buen día, como amanecieron en los grupos, y ahora resulta que, que sentimos que si no pasamos la mano, si no abrazamos, no terminamos de saludar bien. Entonces, tal vez puede ser, yo entré un poquito tarde, no sé cómo lo plantearon, pero digo, me parece bueno, todo lo que, no solamente sirva para reflexionar ahora, sino para ver qué vamos a hacer después con esto que vamos a aprender ahora, ¿no? Y yo estoy armando una serie de artículos para el diario que, viste como la frase de Borges, no, no nos une el amor sino el espanto, y, y es al, al revés, ¿no? Eh, que nos una el amor y no el espanto. Poner el, el, el acento en lo que nos, nos puede unir y nos puede servir como trampolín para resignificar las relaciones humanas a partir de esto que fue todo el mundo lejos, a ver cómo podemos llegar a estar más cerca. ¿no? La Parece pregunta que, ese... que yo hago, coincido plenamente con lo que decís, la pregunta que yo hago es qué más tiene que pasar para que estemos juntos. Qué más tiene que pasar en este, eh, hablo del mundo, que ni hablar, pero por lo menos estoy hablando ahora del habla hispana, del, del, del, donde estos últimos años han pasado cosas que no terminan de conmover la posibilidad de que cada una siga haciendo las cosas por su lado. Lo que pasó político, económico y, y violencia en los países de Latinoamérica en estos últimos años es, es Y eso no fue suficiente. Y como no fue suficiente para sentarnos en una mesa y decir, bueno, ¿qué, como organizaciones, ¿no? así como decís vos, qué podemos hacer entre todas las tribus para hacer algo en común? Entonces tuvo que venir esto, que empezó siendo una punta, que como afectaba a los demás tampoco era suficiente. Dios quiera que esto haya sido una pérdida de tiempo, ¿no? Y que mañana esto desaparezca, porque ese es el fondo. Pero y si no es así qué sí podemos hacer y qué sí podemos aprender, porque cambió el mundo. Si en el si, si cuando las Torres Gemelas cambiaron el mundo, este es otro cambio en el mundo. Que si Ay, llega a, a avanzar, es un paradigma nuevo que nos va a cambiar en las relaciones, ni hablar. En el relacionamiento habrá que aprender a hacerlo de nuevo. Si perdura, ni hablar. Y si se va, bueno, nos, nos, pondrá, nos, nos va a dejar esa sensación de, de, de prevención o algo por el estilo que nos afecte. Eh, en la comunicación, en, en, en fin, en todo lo que tenga que ver con, con, con, este, con lo que podamos ser. Y me parece que como coaches tenemos alguna posibilidad de colaborar y de hacer, no porque seamos, ni simplemente porque tenemos que este, poner esas habilidades y conocimientos en acción. Mira Gerardo, algo más, que en el mundo del, del coaching, viste que, se supone que nosotros este, somos expertos en abrir conversaciones, en generar espacios, y sin embargo, de escuela a escuela, de organización a organización, nos damos cuenta que muchas veces las cosas distan mucho de ser así. Así que creo que es una gran oportunidad para los coaches también. No solamente para eh, el coaching y todo el servicio que pueda hacer a, a la gente, sino también hacia adentro. Cómo... Eh, cómo hacer que se corran esas fronteras imaginarias que, nos, que también nos, nos hacían estar unos por encima de los otros y todo esto, y empecemos a pensar en nosotros, en nuestra profesión, en nuestras organizaciones, y, y creo que es una oportunidad muy interesante esto de, de estar reunidos así, y gracias por, por la posibilidad, nos, nos va a ayudar un montón a repensarnos a nosotros también en el ejercicio de la profesión. Eh, bueno, eso sería lo, como lo ideal, digamos, ¿no? Lo ideal que, que, debería, que debería suceder. Ahora, eh, estaba buscando dónde quedó la encuesta que en algún lado la tenía y la perdí, pero ahora lo voy a poner para ver para ratificar que estamos todos, eh, eh, todos eh, focalizando en lo mismo. ¿Cuáles serían los pasos? Yo lo que, lo que pongo a, a, a disposición, y esto lo, lo pensaba en estos días, es empezar a armar... Primero tener una agenda común. Entonces la gente de la comunidad que, que representa o que habla o que está abierta a todos los coaches de todo tipo, bueno, pudiera concentrar, mira, tengo este evento, tengo este evento, que sea una agenda. Por ahora, en esta etapa, hacerlo como un servicio, digamos, que nos permita este, concentrar la información. Después se podrá convertir en otras cosas. Pero ese sería el primer paso. El segundo paso es eh, un, un, una, una página cada a volcar herramientas y la otra con los cuestionarios básicos. Dos, tres cosas que tengan que ver con con esta idea de, de coordinar acciones. Esa es la primera propuesta. Pero invito, ahí está, ahí lo veo, que está Daniel que pudo entrar, este, también este, que, que tiene una experiencia que ha manejado todo el tema de Chile, ¿no? No, no estoy pudiendo ver todavía en Facebook quiénes están, pero sí a quienes se comprometieron a estar acá están, y eso me, me, me parece este, buenísimo. Y bueno, eh, el tema es que, que podemos establecer un punto de partida, y desde ahí empezar a trabajar. O sea que esto, como está siendo grabado, lo podemos después poner en orden, como yo dije que lo voy a poner en orden. La idea es escuchar, escuchar qué más surge de lo que no se habla en los medios, de lo que los coaches podemos hacer y lo que los coaches podemos compartir. ¿Qué más surge como ideas? Así que no sé si quién quiere... Hola, soy Carmen Merino. Carmen, un gusto. ¿Qué tal? Eh, antes que nada, muchas gracias por, por la oportunidad, porque en realidad eh, una de las primeras cosas que, que viene a la mente y, y que viene a nuestros deseos en situaciones como esta es, bueno, ¿y cómo puedo por dentro de esta situación? Y lo primero que a título personal intenté hacer, no, yo no estoy trabajando todavía en este tema de talleres ni, ni en este tipo de acciones en las que ustedes han comentado Yo trabajo mucho el coach de vida lo, eh, directamente y tengo otra función profesional como, como primer foco, pero el coach es mi pasión y el coaching. Y entonces lo que tengo si sí son grupos de personas con las que intento eh, trabajar. Eh, temas puntuales eh, para irlo desarrollando en conjuntos y cómo avanzar juntos en un tema determinado. Cuando empezó esto, lo que me di cuenta es que había mucha tensión, mucho estrés, mucha preocupación, mucha ansiedad, mucho miedo, eh, que claro, a todos nos ha pasado. y entonces mi foco fue cómo aporto calma. Cómo aporto calma, primero, porque si no hay calma, eh, luego no podemos avanzar en otro sentido. Entonces, eh, traté de integrar a estos grupos eh, y partir por primero eh, lo que necesitamos para poder actuar y cuidar que eh, el estrés no baje nuestro sistema inmunológico y es, estemos más expuestos. Entonces, el punto principal para mí fue primero enfocarme en eh, aportar eh, ideas de cómo traer calma eh, y luego, ¿qué sí podemos hacer dentro de esta situación para crear bienestar en nuestros entornos? Y en estos dos puntos es que eh, he tratado de que trabajemos en conjunto y todas las personas eh, puedan ir aportando eh, y han ido saliendo cosas como eh, compartir, eh, por ejemplo, eh, funciones de ópera que ha abierto gratuitamente el Metropolitan Opera o la Biblioteca Digital Mundial o, o libros que se han puesto a disposición y, y, y han empezado a aportar eh, qué sí pueden hacer hoy para buscar reducir el miedo a, a lo que pueda pasar y tratar de hacer algo con hoy eh, aportando calma. Eh, bien, entonces todos esos aportes deberíamos poder, en la medida que, en la medida que sea algo, porque acá también hay otra conversación. En este momento, en este momento de crisis, los coaches tenemos que trabajar y estamos estamos desafiados a ofrecer lo que hacemos como trabajo al servicio de lo que está pasando. Entonces, en un determinado momento yo decía bueno, pero ¿y ¿cómo este, articulamos lo nuestro con lo realmente, eh, con la función económica que tenemos los coaches, o sea, con la necesidad de sobrevivir? Entonces ahí hay un equilibrio entre lo que podemos hacer para la comunidad y la posibilidad de, de hacer este, un, un servicio que también nos permita equilibrar, ayudar a la gente, pero también este, solventarnos. ¿Me explico lo que quiero decir? Ese no es una conversación menor ¿eh? en este momento, donde de repente, como ayer comentaban en otro webinar, este, que la agenda de eventos se ha modificado, los presenciales se han suspendido, todo pasa a ser virtual, las empresas de alguna forma no valoran o no creo que le dan el mismo valor, este la oferta está recontra saturada, entonces hay, hay como una coyuntura que vale la pena también conversar en algún espacio para establecer un, un criterio en beneficio de, este, de coordinar mejor las acciones que podamos, que podamos tener. No sé si este tema les, les resuena o no dentro de todo lo que, lo que estamos hablando. Eh, a ver, no sé si... Daniel, ¿quieres decir algo? Si alguien, Yo no estoy viendo si acá hay manos levantadas, pero cualquiera se, se habilita este, acá. Pablo, esto es una. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, he estado escuchando atentamente cada una de las, de las cosas que acá se han dicho. De verdad que es eh, satisfactorio poder escucharles y poder aprender de ustedes. Eh, yo creo que desde mi mirada la, la, la conversación eh, tiene, eh, en este caso eh, podría estar centrada en el virus que nos está afectando a toda la humanidad y que es un virus que tiene eh, una gran mortalidad y ese no es el coronavirus porque el coronavirus tiene una mortalidad muy pequeña en realidad ese virus se llama miedo y el miedo está afectando significativamente a gran parte de la población. Aún nosotros, con todas las herramientas que tenemos como coaches, con todos los cursos y todas las cosas que sabemos, a veces nos atrapa el miedo. Eh, y eh, yo creo que esa, ese virus, el peor efecto que produce es que nos paraliza y no nos deja actuar en momentos determinados. Ahora, eh, por ejemplo, eh, Rosa decía algo muy interesante que era... Eh, alinear propósito y luego Ariana complementaba con eh, pasar más del hacer al ser eh, yo pienso que la humanidad eh, está como cansada y lo vi, lo vi ahí, acá en, en, en la crisis que se, se presentó acá en Chile de tanto hacer y a veces cuando, cuando preguntaron el, al principio de esta conversación ¿cómo se sienten? yo decía feliz y la razón por la que, por la que expresaba que estaba feliz era porque Estamos en un momento donde tenemos una gran oportunidad y es no tener esa agenda saturada. El estar en casa y el no tener que hacer genera un espacio de posibilidad infinita. Porque puedo dedicarme a cosas que he dejado en el día a día. Y yo, y yo lo conversaba con mis equipos de trabajo, que es el, por ejemplo la respiración. Normalmente en, en las personas en los equipos de trabajo, en el día a día, se olvidan del cuerpo, de la respiración, de que somos seres vivos que necesitamos nutrirnos no solo de alimentos, sino nutrirnos de buenos pensamientos, nutrirnos de felicidad constante, de disfrutar cada cosa que hacemos. Y el aceleramiento de nuestro mundo es tan grande que estamos siempre más allá y siempre hacia el futuro y nos olvidamos del hoy. Hoy estamos en el hoy. Es como un juego de pelota que todos estaban pateando, todos estaban incumpliendo las normas y de pronto el árbitro dijo vamos a parar el, el juego y acaba, el juego acaba de ser paralizado y está suspendido y la gente en las gradas está esperando a ver qué pasa y los jugadores están esperando a ver qué pasa. Pero estamos en un momento crucial para nosotros poder mirarnos de forma distinta y lo decía no recuerdo quién fue el que lo dijo, creo que fue María Rita, de mirarnos de forma distinta, mirarnos de forma diferente como lo hacemos en el día a día. Entonces estamos ante una gran oportunidad, porque lo que se nos viene desde mi, desde mi conocimiento, donde yo trabajo en las áreas que trabajo, que no es solamente el coaching, estoy en el tema financiero, lo que está pasando en el mundo, más allá del coronavirus, que pareciera ser, el coronavirus pareciera ser como la bomba de humo que tapa todo, Atrás de esa bomba de humo que tapa todo está la economía. La economía está pasando por un momento muy complicado. ¿sí? Hoy eh, la FED en Estados Unidos eh, bajó la tasa a cero. Yo creo que era la última, el último recurso que tenía. Es decir, las tasas de interés se convirtieron en cero por ciento. Ya después de eso no hay más nada que hacer. ¿sí? Entonces el, el tema económico, lo que se nos viene a futuro para el tema económico es, es, está en relación a cierres de empresas, a, a, a temas relacionados con, con crisis financiera y donde los coaches tenemos grandes oportunidades. Por ejemplo, de este equipo, de este grupo, las personas que trabajan con capacitación, con coaching, con terapia, se les abre grandes oportunidades, se nos abre grandes oportunidades de trabajo porque ahora es que va a haber trabajo en este, en este ámbito. Entonces, yo creo que nuestro, nuestro espacio de trabajo y yo creo que podemos juntos articular... En temas de corporalidad, porque decir cosas o hacer, hacer y decir cosas eh, no es suficiente. El, el, las redes sociales están saturadas de información eh, que, está, que está orientada a, a, a qué hacer, a qué no hacer. Yo creo que podemos trabajar, y, y me ha funcionado muy bien con mi equipo de trabajo, trabajar con temas de respiración, de corporalidad, de ejercitación, de relajación. Y eso, eso quizás da un, un poco más de resultado. Entonces, bueno, esas eran lo, las, algunas reflexiones que se me han ocurrido y dejo mi intervención con una metáfora de la vida real, algo que me pasaba a mí cuando era eh, muchacho que me iba de pesca a las montañas de allá de Andinas y me iba yo a pescar con mucha gente y en medio de la pesca íbamos muchos pescadores, caía una gran tormenta y caían rayos, y todos los pescadores se escondían en sus carpas y los pocos pescadores que nos íbamos a la laguna y que nos empapábamos de agua y nos armábamos de valor porque era de noche y había rayos y era peligroso, bajábamos a la mañana siguiente cargados de peces. Sí, éramos 5 o 6 de los 50 que habíamos subido, esos 5 o 6 que bajábamos, que habíamos logrado vencer el miedo, lográbamos una gran cosecha. Habíamos pescado lo que decíamos nosotros, pescar el río revuelto. Y el río revuelto está, señores. con bueno, esta era mi intervención. Muchas gracias. Yo, yo le voy a pedir que, que digamos, como para, para que de la escucha, sobre todo los que no hablaron o los que hablaron y los que están desde el principio, pudieran eh, escribir en el chat algunos puntos que consideran que son acuerdos que podemos continuar. Digo, para, para poder para no repetir, pero para que sí quede registrado de todo lo que han escuchado, de la escucha que han tenido, para qué nos ha servido esto, si estamos pensando que hay posibilidades diferentes a las que habían cuando llegamos, si hay posibilidades de acciones, que de todo lo que escuchamos se puede volcar en el chat que nos sirva a, para trabajar juntos como comunidad. Ahí, escribir lo que, lo, que, lo, que, lo que surja, aunque sean las pequeñas y las grandes ideas, todo vale. ¿no? Acá Toda persona que está presente es un, una, un factor de cambio y una colaboración fundamental para lo que se viene para lo que hay y para lo que se viene así que les pido de eso para que me ayuden un poco para, para, para traducir en, en concreto más allá de la grabación algunas, algunas cosas que, que han escuchado que son efectivas ¿puede ser? para eso está, está el chat ok ¿qué, qué, qué, qué, otra, qué otra idea hay? Sí. Hola Gilbert, perdóname sí. la chanza. ¿Cómo estás Gerardo? Daniel Taropio de Argentina. ¿Qué haces? Un gusto que estés acá, estaba esperando alguna, alguna posibilidad, la verdad que gracias. Puedes poner tu cámara si quieres. Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo... Comparto todo lo que he escuchado hasta ahora en cuanto a lo que podemos hacer para que la gente saque provecho de la soledad, de la inacción, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera aportar algo distinto de este, que, que me ocupa en general. Eh, a mí me preocupa cómo nos perciben las ciencias de la salud, especialmente los psicólogos que creo que nos ven como una competencia y desde ahí nos combaten bastante, creo que desde el miedo, desde el desconocimiento. Eh, y creo que así como esta puede ser una buena oportunidad para que nos unamos entre nosotros a generar estrategias, quizás también pueda ser una, una oportunidad de acercamiento con otras profesiones con las que podemos colaborar y enriquecernos mutuamente. Esto que decía recién Jorge, eh, que me hizo acordar a la voz de Neruda, la tuya, mientras te, te escuchaba, me trajo bonitos recuerdos. <ríe> Tienes un, un canto muy parecido a él cuando, cuando recitaba. Perdón la, la disgresión. Este, creo que desde las ciencias de la salud y desde algunos espacios políticos también, se está creando la imagen de que nosotros, los coaches, somos unos burgueses que solo trabajamos con gerentes que no saben en qué gastar la plata y, y, y la tiran con nosotros, que, que no tenemos ninguna, ninguna función realmente importante en la sociedad. En fin, una imagen muy distorsionada que se ve en las películas, en los chistes, en, en muchos espacios se está creando esta imagen de que, que somos unos chiquilines que no hacemos nada serio, lo cual es, es muy injusto, parte de un desconocimiento muy grande, eh, y me parece que este momento en el que mucha gente se está replanteando muchas cosas y están bajando las defensas y nos estamos acercando, quizás una de las oportunidades sea que aunque nosotros no somos profesionales de la salud, no hacemos psicoterapia, no nos metemos en ese ambiente, sí podemos ser colaboradores de los profesionales de la salud. Esto que decía Jorge de trabajar con el cuerpo, con la respiración, con, con la meditación sin contenidos religiosos, etcétera, etcétera, son aportes concretos a la, a la salud. Eh, y creo que parte del miedo que hay en las ciencias de la salud es que nosotros en muy poco tiempo aprendemos a llegar a la gente mucho mejor que los médicos e incluso que los psicólogos. Yo he trabajado en universidades, en la facultad de psicología, y puedo asegurar que cualquier escuela seria de coaching saca mejor formados a los coaches para comunicarse con la gente que las mejores facultades de psicología. Y eso mismo es lo que genera este temor y este rechazo hacia nuestra actividad y estos prejuicios. Entonces me preguntaría si esta no puede ser una buena oportunidad en la que hay mucho espíritu de decir, juntémonos porque la cosa es seria y todos tenemos algo que aportar. Quizás cada uno de su lugar pueda iniciar alguna forma de acercamiento y que que los psicólogos dejen de combatirnos, porque lo han hecho incluso institucionalmente. Acá en Argentina hay colegios de psicólogos que le han prohibido a sus socios ejercer el coaching, lo cual es una aberración, es como prohibir jugar al tenis, es decir, no, no tiene ningún sentido que una asociación profesional le prohíba a sus socios la práctica de una disciplina y sin embargo está ocurriendo y aquellos psicólogos que se han acercado al conche han sido cuestionados, perseguidos, entonces, bueno, me preguntaba si además de todas estas iniciativas con las que estoy de acuerdo, este también puede ser un momento de, de acercamiento con esta gente. Mira, eh, yo agradezco lo que estás diciendo porque vos sabés que esta ha sido una conversación que estamos teniendo frecuentemente en el grupo del Oráculo de Adelpo, este donde de repente eh, ha surgido eh, y puesto en discusión estos, estas publicaciones que salen, y cuando decís cómo nos ven, como unos chiquitines no serios, me parece que en la medida que sigamos cada uno queriendo ser el dueño de la pelota, nos van a seguir viendo como unos chiquitines no serios. Me parece que cuando los coaches sigamos queriendo tener razón, porque pensemos que no existe el otro, sino que existe yo, mi, mi, mi, mi organización, mi estilo, mi forma de ver el coaching y lo demás no sirve, nos van a ver de esa forma. Estoy siendo muy, muy directo y muy suave en todas las cosas que yo pienso, porque sabes que soy un poco <ríe> un, un, un cierto provocador eh, y, y, y qué me gustaría más que pudiéramos avanzar en esos pasos que están puestos en el tema de la propuesta, ¿no? Es decir, si no nos ponemos de acuerdo en articular un concepto de coaching común, ¿cómo manejarnos con respecto a las autoridades? Públicas y políticas, cómo comunicar correctamente y coherentemente lo mismo, y cómo regular algunas cosas que se mezclan y se suben alrededor del coaching, porque el coaching ha ganado ventaja frente a otras que quieren ganar. Me parece que eso es un objetivo básico. Vos sabés que están entre los cinco tres objetivos que están escritos en alguno de los, de los links que les pasé, como propuesta para trabajar en conjunto. Así que nada más este, oportuno si en este momento tenemos la cuarentena para ponernos en orden, pongámonos en orden en realmente tener esas comprobaciones que en otro momento no podíamos tener, que es eso, cómo nos ven, ¿Cómo, cómo nos ven? Pero no solamente lo, la, las otras eh, profesionales de salud, cómo nos ve el, el consumidor, cómo nos ve el consumidor, el consumidor me refiero al cliente, este, ¿cómo, qué? cómo qué hacen, porque en el fondo qué hacen, ¿no? Eh, y de repente hablamos de magia. viste que, que, que La magia del coaching es una analogía bonita que a mí me gusta, pero también confusa, porque como se mezclan en el coaching distintas técnicas y distintas cosas que poco tienen que ver con una conversación orientada a objetivos, una conversación basada en, en, en, en planes específicos, se mezcla todo. Yo tengo mi, mi analogía con respecto a eso. Cuando un cliente viene y quiere de alguna forma este, resolver sus cosas, cree que esto es magia cree que esto es que como ir al médico, entonces yo tengo acá los productos donde si vos necesitas este, eventualmente manejarte con, con, con, con la confianza, tengo las gotas de confianza, pero también tengo las pastillas de, de perseverancia, entonces si fuera tan fácil como eso, o de, este, qué sé yo, de dignidad, o de, en fin, estas cosas que tienen que ver con humildad, como que se, puedan, se pudieran procesar mágicamente, no existe la mano. Y eso es algo que también tiene que ver con respecto a cómo esto que vos decís, estas disciplinas que tienen que ver con lo corporal, puedan consustanciarse con lo que es el coaching, que es acompañar al cliente, abrir posibilidades para concretar sus metas, mirar para adelante, y hacer posible lo que no era posible. Y ahí, para mí, empezar desde la esencia. Y lo que pueda no ser eso, bienvenido sea, pero no le pongamos el nombre de coaching. Me parece que esa es una de las primeras medidas. Este, y en este momento, ligando, volviendo a lo que estamos trabajando, eh, eh, que, que, este, que es posible ahora, que no era posible ante esta conversación o de esta situación, porque la conversación no va a ser muy posible, que podamos dar esos pasos. Uno es eso, en los pasos de, de, de trabajar. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa más que se te ocurre a vos o que se le ocurre a alguien? Porque anote en el chat que quede ya como resumen. Ese es mi pedido. Comentarios. Todo el mundo puede opinar acá. A ¿eh? me encantó lo que, las cosas que se abren. A comentar algo con esto que está diciendo Daniel. Hola Daniel, qué gusto verte. Hola, no alcanzo a verte. Ahí estoy. Rosa Elba, cuántos sí, años, qué gusto, cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Y contenta de estar aquí con todos. Y escuchándote, eh, sí, yo he tenido últimamente también mucho enfoque en trabajar la colaboración, incluso hace poco hice una plática que se llamó Competir para Perder. ...cuando competimos con los mismos. Por eso creo que estamos en un momento inédito, vuelvo a insistir en esto... ...porque por primera vez podemos sentir que estamos todos juntos en el mismo planeta... ...y no tenemos otro. Entonces, eh, escuchando a Daniel, yo quisiera proponer ahora... Eh, ...trabajar algo que tenga que ver con la colaboración... ...pero realmente sentir que es la colaboración, no nada más el discurso... ...sino la acción de escucharnos, de estar juntos... De, de compartirnos, de cuidarnos unos a otros. Eh, yo les, les comentaba que tengo una propuesta desde hace tiempo y que me gustaría volver a, a retomar, que tiene que ver con hacer células de aprendizaje. Y estas células, ¿qué es? Pues son grupos que le llamo coaching colectivo porque es un coaching no uno a uno, sino donde hay de preferencia dos facilitadores, pero son pequeños grupos que ahora lo podemos hacer perfectamente por Zoom. Y en estos pequeños grupos, los coaches deberíamos hacer lo que... Es nuestra función más grande que es escucharlos. Y ahí generamos un, un momento donde la gente puede hablar de lo que le pasa, sus miedos, pero estas pequeñas células tienen como un, unas reglas para que pueda pasar la colaboración. Estas reglas podrían parecer muy simples y las hemos hablado mucho, pero no las practicamos tanto. Porque tiene que ver con escucharnos, con respetarnos, con cuidarnos unos a otros amorosamente eh, y con generar un aprendizaje de este pequeño grupo. Nosotros creo que estamos ya capacitados para hacerlo. Y claro que también necesitamos tener otras distinciones que solamente las teníamos en la teoría y que en este momento, por primera vez tal vez en la historia, podemos hacerlas en la realidad porque podemos practicarlas con algo que está vivo, que es un problema de la humanidad. Es un problema que parece como invisible, pero que a todos nos duele y a todos nos afecta. Entonces, eh, yo vuelvo a invitarlos no me quiero comer el tiempo ahorita, pero podríamos hablar de cómo es la metodología para hacer células de aprendizaje y que cada uno de nosotros tenga grupos, los que quiera tener, de coaching, eh, lo llamo yo colectivo, porque es mucho más allá de uno a uno o de uno a equipo. Es un coaching para generar un aprendizaje en grupos y estos grupos van generando otros y se, se logran redes. Pero lo primero que se tiene que trabajar es la colaboración. Y ahí surge desde la confianza y la escucha, cosas muy básicas, como decía ahorita Ari, pero que están mucho, creo, todavía en el discurso y no en la acción. entonces Me encanta lo, me encanta lo, lo que decís, y esto coincide con lo que porque nos está yendo el tiempo, en que quería hacer dos cosas. Diste, diste lo, de, lo de grupos y me gustó, ¿no? Esto simplemente que están viendo, que supongo lo están viendo, es un poco lo que surge, que somos obviamente la mayoría coaches y certificados y que los temas que preocupan más, obviamente el miedo, era uno de los que parecían primero, pero mira que... Que, que queremos pasar de la, de la sensación a la acción. O sea, que coincidimos, es una obviedad, pero es una, es una necesidad que lo que obvio se haga de pasar a la acción y de trabajar juntos. Es por eso que para terminar los últimos minutos, como no escuchamos a, lo, a los que están acá, y ahora veré qué pasa con Facebook, los invito a hacer, no sé si ya esto lo puedo este, dejar de compartir, pero era para tener una idea, eh, cinco minutos finales, en el que voy a experimentar algo que nunca hago, pero vamos a ver, de armar grupos. Como vos te hablaste de los grupos, dije, ¿por qué no implementamos grupos? Hay una función acá que dice sección de grupos, y yo no tengo, que, no tengo idea qué va a pasar, pero como somos pocos o, o somos los que somos, vamos a, a, a poner eh, 18 participantes, eh, un, un poco en, ¿cómo se dice?, en, en, en 3x6, grupito de 3, a ver qué pueden sacar como síntesis que podamos volver a poner en común antes de terminar. Unos minutos. ¿Les parece? No, no, no sé por qué hay diferencia acá hay entre automático. O sea que yo voy a apretar el botón, van a aparecer en grupos, y se van a presentar, los que no hablaron dirán lo que quieren decir, algunos minutos, alguien toma nota y después cuando lo compartimos lo ponemos en el chat. Esa sería un poco la idea, por lo menos para que, para que haya una integración, se conozcan, es algo que, que me gusta jugar con esto que lo, que lo estamos haciendo en otros... En otros, en otros temas. Deberían haber seis grupos de tres y aprieto, y acá debería surgir. Que, bueno, se armó automáticamente, no, no los armé. Y sé, acá este, están todos repartidos. Y, y está. Y abro las sesiones. Y a ver qué pasa. Todos los participantes se han sido invitados. Acepten la invitación y entren al grupo. A ver qué pasa. Y acá desaparecieron todos. Quiere decir que algo pasó. Eh, si, se, si todo esto está funcionando, hay seis grupos que estarían hablando de esto, si se entendió la consigna. este Y para los que no están en los grupos, que están en Facebook, agradecerles que nos estén siguiendo, esto va a quedar grabado. Lo que pueda aportarse en el chat de Facebook, que tenga que ver con lo bueno, que estamos hablando, los bienvenidos. De acá va a surgir una agenda de temas, entre esa agenda de temas está el calendario de todos los eventos que quieran armar en coachinguruguay.com, que es, un, que es la, la, la web que venimos manejando desde ya de hace 13 años, en beneficio de informar, difundir en forma abierta a todos los coaches sin exclusión. Esa es una primera oferta. La segunda oferta es poner en común. Mucho de lo que salió acá, que son dinámicas, preguntas y cosas que se puedan compartir con la tecnología. La tercera, que ya está puesta en algunos de los documentos que le pasé, es trabajar en que realmente, este, como decía Daniel, podamos ponernos de acuerdo en qué y cómo comunicamos el coaching desde un lugar... Este, desde un lugar... Eh, eh, que podamos este, eh, establecer algunos puntos en común. Pero eso es un poco lo que, me, lo, que, lo que me encantaría, por lo menos lo que me encantaría que suceda acá. Me parece una señal que no sé si aprieto qué va a pasar, pero... Carmen eh... Marino, en tres sesiones, solicito ayuda. Gerardo, ¿Sí? una interrupción muy corta. Yo tengo que retirarme ya, pero quiero que sepas que cuentas conmigo para el diseño que ofrecí, yo podría trabajar con Rosa Elba, con quien tengo bastante cercanía, y si tú me envías el documento que enviaste con las preguntas, yo puedo hacer algo y reenviártelo a ver si nos va sirviendo. Me parece, me parece bárbaro, tomo nota, me parece que tiene que servir esto para irnos con la inquietud de cooperar, porque la vez pasada un webinar sobre cooperación, ideas de la cooperación, y los coaches son los primeros que tenemos que dar el ejemplo, hablar, participar. Fumar. Así que muchas gracias por haber Beso estado. Para todo y disculpen que me tenga que retirar ya. Nos estamos viendo nosotros ya pasó, pasó la hora porque hay, hay otra actividad así que ahora vuelvo a llamarlos a los que están que no sé cómo cómo cómo este, estoy experimentando esto por primera vez así que vamos a ver si si, si tuvimos la posibilidad de conversar algo y volver. A alguien que no esté en los grupos, o que no haya entrado, que, que pueda llegar a estar queriendo opinar. Estoy viendo acá que se van sumando. Este, Ariel, ayer estuve en tu webinar, me encantó. Estamos buscando coordinar acciones de forma más, eh, más, más cooperativa, eh, desde la propuesta que ya todos conocen que yo tengo, y, y creando posibilidades de tener una, un punteo de ideas de trabajo. Este, pero básicamente para ir a lo concreto, para ir a, a, a realmente a juntos somos más. Esa este, es un poco la, la idea. Bien, no sé cuántos minutos han pasado, pero voy a ver ahora si cierro todas las sesiones, qué es lo que pasa. En 51 minutos se cierran y volverán acá y veremos si apareció algo diferente a lo que había antes de, de que... Este, que nos juntáramos. Eh, van apareciendo. No sé si en el chat hace falta, porque yo de alguna forma no sé si, ¿desde dónde está saliendo el chat central? De esto? Porque estoy un poco, eh, pensé que estaba saliendo desde un, desde un grupo y parece que está saliendo del otro. Pero... Eh, a ver, a ver, a de tres ver, a ver, Van apareciendo, sesiones en siete segundos. Estamos todos volviendo segundos. La verdad que no sé qué pasó. ¿Pasó algo o no pasó? Yo voy a, yo voy a compartir lo que me pasó. Lamentablemente, lamentablemente, se escucha mucho retorno, me parece. Eh, lamentablemente hubo problemas de comunicación, de, no sé, calculo, de, de conexión. Este, pero bueno, yo un poco ya compartí contigo en el chat cuál era mi, mi idea. Eh, un poco que compartía eh, un poco de todo lo que estuvieron hablando los, los anteriores. Este, pero bueno, la experiencia no fue muy buena del el mini grupo. Eh, pero ya ahí te dejé por chat mi, mi, mi opinión. Este, en nuestro grupo estuvo eh, Rosa Elba, estuvo Pablo, estamos compartiendo sobre algunas ideas que ya se habían dicho en grupo, acá en este grupo grande, pero se, se habló de que hay que aprovechar el sacudón, ese sacudón eh, para enseñarle a la gente a cómo manejar el miedo y el valor del miedo también. Lo importante es el miedo. A veces el miedo es visto como algo muy malo por la colectividad. Nosotros los coaches sabemos que el miedo es bueno y nos protege cuando lo sabemos en modo modular. Y eh, eh, concretamos en que teníamos que definitivamente pasar de la acción al desarrollo del ser, dejar de tanto el ser para desarrollar y darle importancia a nosotros como seres humanos. Esa fue la síntesis de nuestro grupo. Voy. Gil, Gerardo, tenés el mute puesto. Te digo, ves, eso es lo que estaba hablando, que tengo un grado de dispersión bastante alto y que necesito que lo vuelquen lo en el chat todo lo que hayan hablado, lo que haya surgido, porque esa va a ser la forma en la que nos podamos recuperar. Eh, bueno, la idea era conocerse más en los grupos, no sé si alguien más quiere compartir. Y, y vamos al cierre, pues se nos va la hora, no. ya fue un momento. ¿Quién, quién bueno. quiere? Permiso. Adelante, mucho gusto. Gracias, Gerardo. Bueno, un abrazo a todos. Soy Andrea Fernández, este, soy paraguaya con este acento argentino, en este momento me encuentro en Buenos Aires. Estas, eh, Claudio, ¿podrías poner de mute tu micrófono, por favor? Este, y bueno, esta, esta sincronicidad de la vida preciosa, me tocó trabajar con Paola, que también es paraguaya, miren, increíble esto, ¿no? Cómo, cómo en un grupo así podemos encontrarnos dos paraguayas, así que, bueno, Paola, Niela. Eh, estuvimos conversando y me pareció muy interesante su profesión, ella se dedica a trabajar con, con personas, este, sobre todo con, con inmigrantes, así que tiene una maestría, me parece que en estos momentos ese tipo de profesionales aportan mucho, bueno, y yo que, estoy, que me dedico mucho al fútbol y a coordinar acciones en equipo, soy servicio para, para todas las ideas que tengan, así que, un placer, Gerardo. Muchísimas gracias. Un abrazo a Daniel también, a María Rita, que los vi por ahí. Este, bueno, saludos y quedo acá a disposición, cariños. Gracias, Pau. Bueno, gracias a, a ti por estar acá, por acompañarnos y a todos los que nos acompañaron. Esto, por supuesto, lo compartimos en los grupos, en, la, en, la, en los canales que ya comenté, en los grupos en los que compartimos junto con, con Daniel y que tenemos este, el gusto de compartir a partir de lo que es el desafío Coaching 30 días, que nos ha unido a un montón de coaches, y creo que ahí puede surgir, y donde hay representantes principales de las organizaciones, así que creo que está todo para hacerse, si no se hace es un tema de, de, de, de decisión o de, o de observadores muy diferente frente a una realidad que parece que nos va a tener que seguir afectando si realmente hace falta para que se tomen acciones conjuntas, eh, ese es mi, mi, mi sentido. Este, entonces eh, lo, que, lo que creo si hay algún comentario que no se haya hecho no se haya volcado, les pido que lo pongan en el chat si hay alguien que quiera hacer un comentario ahí viene Claudio que levanta la mano y Jorge, Claudio a ver si, sí. si querés que nos ah, ha yo, yo quería, eh, quería eh, para cerrar, antes de que nos vayamos eh, quería comentar que es importante que de este grupo, de las personas que nos hemos reunido y nos hemos encontrado en este lugar para que esto no quede en esta conversación que se genere algo donde nosotros podamos empezar a trabajar y a volcar estas ideas. Por ejemplo, se me ocurren tres ideas. Eh, crear un grupo de WhatsApp con las personas que estamos acá, que y me imagino que tú, eh, por las inscripciones tienes los números. Este, lo, lo segundo que se me ocurre es hacer grupos colaborativos, que sean de, de, de, de, de creación de algún documento en, en, Google, en, en Google Drive, en, en, en Docs. Este, crear como pequeños documentos de esas ideas y que cada uno de nosotros pueda ir vaciando ahí esa información y acordar si nos vamos a volver a reunir, si esto termina aquí o si nos vamos a volver a ver en algún momento para eh, concretar esas ideas. Pero yo sí pienso que no nos podemos ir sin, sin decidir qué vamos a hacer y, y cómo vamos a vaciar esas ideas. No sé si tú tenías algo preparado, eh, Gerardo. Mira, tenía preparado exactamente eso. Tenía preparado la idea de partir, en juntar más allá de los otros grupos y quienes se quieran realmente comprometer, ese grupo de WhatsApp porque es la herramienta que utilizamos. Eh, manejo mucho obviamente los docs, como vieron todo lo que es la, está, la comunidad, está basado en todo lo que es docs y, y, y Google, así que ahí se habilita una página específicamente para esto, ya hay alguna pero vamos a abrir, y a partir de ahí vamos a poner los temas, y a partir de los temas los documentos abiertos para escribir y compartir, que las personas que, que tienen autorización para aportar, es el segundo tema, este, ¿y cómo seguimos y cuándo? Y bueno, para mí es cuestión de decir, ¿qué puede pasar de acá a una semana? Que en una semana podamos volver a conversar, este, misma hora, mismo canal, mientras tanto vamos viendo, no, no, no, no sabemos qué va a pasar en una semana, porque para lo que pasó en el mundo en una semana anterior ha sido dramático, pero sí seguramente algunas ideas, algunas de estas puedan prosperar y dar un paso de adelante. Para mí es un gusto, un placer. Claudio, vos que le habías levantado la mano y querías este, agregar algo, habilidad eh, tu micrófono y ya vamos cerrando, porque no quiero que nadie se quede. Conmigo. Sí. sí, Gerardo, igual muy bien lo escucho, espero que ustedes me escuchen mejor. y La propuesta mía es de esto de salir de hablar del miedo y poder hablar de este de esta seguridad o de esta valentía o de esta confianza que podemos tener frente a esta circunstancia. Entonces creo que nuestro lenguaje va a construir el futuro que queremos y no hacer énfasis en lo que nos tiene atrapado. Y por otro lado también empoderarnos de que hoy es esta la circunstancia, pero más que nada hacernos dueños de que nosotros, eh, que nosotros queremos generar con esto que nos pasa. Eh, es, es como que lo veo un poco desde el victimismo, que es que la enfermedad tiene el poder en este caso, y, y no, no no al revés, ¿no? que es el cuchillo que soy yo quien tengo... Eh, el, ¿Qué observador tengo ante esta, esta, esta mirada y qué posibilidades me abre? Entonces, creo que estamos construyendo, que, queriendo entre todos, como comunidad de Couchy, hablar sobre un tema en el cual estamos haciendo como un énfasis en lo negativo. Quizá es una observación, así que no puedo poner muy bien en palabras en este momento, pero eh, espero haber sido claro y explicado este tema. Y el otro... Es que es el que otro me encanta que lo hayas puesto ahí, lo puse como síntesis en alguno de los aspectos. Este, eh, así que, bueno, agradezco fundamentalmente que hayan estado acá y que, que se pueda generar un eh, primer, primer paso, ¿no? Eh, para el tema de, del grupo, a los que yo no tenga registrado, yo les voy a pedir a ustedes que, que, que simplemente, porque es mucho más fácil cuando se comunican conmigo que yo los cargue, se comunican de a uno, que, que sumen este teléfono que les estoy pasando, que el mensaje es nombre, mail, eh, reunión de tal y así vamos armando el grupo desde al revés. No ¿Cuál es el número? ¿Lo estás escribiendo? en El número lo estoy escribiendo, es el número que está en todos lados, pero lo pongo acá, para comunicarse conmigo. Así me... pero yo soy medio esfuerzo, tengo que revisar cuatro veces. Y el mail que es básicamente el más común y el más fácil, porque así está todo vinculado por Docs y por Google, es el de Gmail, porque los otros son... Es sencillo. Este, y, y bueno, el tema básicamente pasa por, bueno, sí, por supuesto, no solamente van a WhatsApp, sino dejen lo, lo, lo, lo, los mails, digamos, por lo menos, no sé si acá me va a quedar la lista de los presentes, porque había una buena cantidad de gente que anotada, pero al, al mil por mil y al poco tiempo no, no llegaron a entrar. Eh, tenemos que terminar por un tema, digamos, de, de, de exceso de tiempo. Yo re, realmente muy agradecido, fue un primer paso, como dijo alguien, esto recién empieza, para mí empezó hace 13 años cuando un día dije, en Uruguay va a haber coaching profesional, Uruguay lo vamos a posicionar en el mundo del coaching, van a estar las organizaciones internacionales, eso está escrito hace 13 años, y de ahí surgió todo lo que hay en Uruguay y expandimos a Latinoamérica, y a mí eso ha sido, parece que lo que me tocó hacer, me hubiera gustado que me tocara hacer, la plata que ganó Tony Robbins, pero no me tocó eso, me tocó esto. Y estoy contento de que esto sirva para algo 13 años después, sobre todo en una situación en la que sufre, eh, que ojalá sea tan diluible como lo creemos, pero que está sufriendo. Y no tengo las cifras de hoy, pero ustedes ahí en la web van a encontrar el día a día de lo que pasa con esto, cómo crece, está el cuadro. Van a encontrar, bueno, una cantidad de cosas que vamos a ir agregando y vamos a ir creando y sumándose a la comunidad. También les pido que se registren ahí para sumarse más allá de este grupo, sumarse como coaches y, y ver en qué esto deviene. No me voy a estar olvidando de algunas cosas, pero desde ya no quiero tomarles más tiempo. Dejo abierto el chat para que anoten lo que quieran y está. Y, y lo único que vamos a hacer es una, pido que abran las cámaras para hacer la tradicional foto, de, la tradicional foto final de, de webinars que hacemos, porque hoy no tomé ninguna. Y, y está bueno eso con esa sonrisa que podamos cuando yo diga Marianela tu cámara, Ligia, tu cámara Carmen, tu cámara podría ser útil, por lo menos en la primera ola que yo tengo acá de, este, de, de personas sonriendo, ya la foto de Pablo se sonríe sola, pero si no llegan a poder abrir las cámaras, saco la primera en, en, y saco ahora las otras, eh, para poder compartirlas. Eh, está bueno, sabes sabés que a mí me, me pone esto de WhatsApp que cuando no están las caras, cuando no nos vemos las caras, estamos cayendo en un tipo de comunicación realmente complicada Bueno, son los que quedamos, los demás creo que ya este, se han corrido. Bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias Rosa Elba que te, del primer momento te ofreciste a sumarte. Eh, y a todos los que ya se fueron, y a los que están en, en Facebook, que lo van a escuchar, eh, les voy a poner las coordinadas para comunicarse también, y bueno, qué sé yo, algo, algo, vamos a hacer juntos, somos más para hacer la realidad de un mundo mejor, esa es la, la, la idea, que todos estén sanos y salvos en sus casas, eh, y que esto pase, porque esto también pasará. No hay otra. Nos vemos. Hagamos que pase más rápido. Saludos, Chao, Muchas gracias. gracias eh. No, no, gracias, gracias, gracias Andrea, este gracias a vos, un abrazo, saludos a todos, gracias, apoyame en el otro grupo Sumas, hacer un comentario, vos sabés dónde. Ah, sí, acabo de mandar las fotos, todo. ¿Ah, sí? Buah, sí. Gracias. Chao, te, voy a te mando un abrazo. Hacer, perdón, que tengo que. Tengo que ¿viste, dime de la gente de, de Facebook, de tener la transmisión. Un placer, transmisión. gracias a todos, chao, chao, éxitos. Pau, ¿Sí? escribime, paisano.